El análisis de ciclo de vida es un enfoque metodológico que surge en el año 1969 uh, para, eh, y busca evaluar impactos ambientales de productos y de servicios a lo largo de toda, la, de toda la cadena de valor considerando todos los impactos que se producen desde que se extraen las materias primas del producto, se transportan, se procesan, después se fabrica el producto se usa ese producto y hay una disposición final que puede ser un relleno sanitario, con procesamiento o alguna otra forma de, de disponerlo o incluso reciclarlo. Entonces Análisis Ciclo de Vida evalúa toda esa película. No nos conformamos con tener una fotografía de indicadores para un momento determinado como, o una etapa determinada, como podría ser la etapa del de, de uso de un producto o de la disposición final, sino evaluamos los impactos ambientales a lo largo de toda, de toda la cadena de valor. Y consideramos no solamente un impacto ambiental, como podría ser atmósfera uh, o agua, sino Evaluamos todos los potenciales impactos que se van a generar uh, a nivel de aire, a nivel de agua, a nivel de suelo, el cambio climático, formación de fotoxidantes, uh, toxicidad humana, entre otros. No todas las personas pueden hacer uh, un ciclo de vida porque se trata de modelos matemáticos, se trata de uh, nos apoyamos en softwares que son costosos y que... Su uso no es, no es como una aplicación, como el WhatsApp, hay que, hay que dedicarle más tiempo para el entrenamiento. Sin embargo, el análisis ciclo de vida debería democratizarse, es verdad, y de llegar a todas las personas. Y esto puede ser a través de lo que llamamos ecoetiquetados, que en México todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y entonces las personas tendrían que saber y tener estar capacitadas o llevar en un libro de, de texto en primaria lo que es esto el análisis del análisis de ciclo de vida y a partir de ahí fomentar ecoetiquetados y que el ecoetiquetado de sus productos, de sus servicios, de incluso de sus viviendas, les permitiera tomar decisiones de cuál producto o servicio es ambientalmente mejor y que ellos ya supieran qué significa un análisis de ciclo de vida y que se enseñara esto desde la, desde las escuelas primarias. En el asunto de la vivienda me parece muy importante uh, que, eh, que se consideren dos aspectos fundamentales. Uno es construir, antes de construir vivienda y de fomentar política pública, yo creo que se deben de considerar el enfoque de análisis de ciclo vida para asegurarnos, para evaluar que realmente la vivienda que se va a construir o a fomentar con respecto a sus materiales, su, o, sus dimensiones, su altura, su orientación, realmente está generando menores impactos ambientales. Por otra parte, debemos de tomar en cuenta la opinión de expertos con respecto a la seguridad estructural de las viviendas en caso de sismo. Así que es muy importante no irnos por el lado intuitivo y decir que los materiales tradicionales son mejores porque no necesariamente lo van a hacer. ¿sí? Con el enfoque de en el ciclo de vida podemos descubrir que si queremos que una vivienda dé de determinadas condiciones de confort durante 100 años, a lo mejor hay, una, hay materiales de construcción que no nos van a cumplir. ¿Sí? Y también es importante tomar en cuenta la seguridad estructural ante caso de sismos para que no se repita lo, o, lo que ha ocurrido en Oaxaca y en Chiapas. Mi recomendación por lo tanto es considerar el rigor científico, los avances científicos que nos permitan mejores políticas públicas, mejores viviendas y mejores materiales.